hola amigos de youtube les saluda su amigo daniel y en este video les voy a narrar el camino mientras me desplazo en mi bicicleta del trabajo al hotel como pueden ver son alrededor de las 3 de la tarde y hay mucho tráfico lo que pasa es que mucha gente sale de trabajar más o menos a estas horas y se van a comer el video fue grabado el 21 de abril pero por fin tuve tiempo de editar este video. Y como pueden ver, los ciclistas tenemos en la mayoría de las calles Un carril especial para andar en bicicleta Aquí tienes que tener casco, tienes que tener luces para la noche Si no, te podrían multar Vean qué espectaculares vistas tiene Langley Mucha naturaleza, pinos, árboles, lagos, ríos Es muy bonito por acá Y como pueden ver al lado derecho, tenemos algunos anuncios eh, son de algunos candidatos en esos días estaban las elecciones de la provincia y ganaron los liberales con 43 bueno realmente no entiendo el sistema aquí pero las noticias salió que ganaron los liberales y el mdt quedaron en 41 así es que la actual gobernadora no sé cómo le llamen de la provincia tendrá que gobernar junto con los liberales algo que sí tengo que mencionar es que los automovilistas respetan mucho al peatón y al ciclista, cosa que se ha ido perdiendo en México, bueno, sobre todo en la ciudad donde yo vivo, en Guadalajara. Ya no te ceden el paso, te avientan el carro, no te respetan. Ojalá que pronto vuelva el respeto, pero bueno, aquí se esperan para que tú pases, te ceden el paso. Es gente muy educada, luego luego se nota pues que es primer mundo y bueno los primeros días que estuvimos en langley estuvimos hospedados en un hotel allá al fondo se encuentra el hotel y del trabajo al hotel me demoraba alrededor de unos 20 minutos en bicicleta que por cierto el hotel está a un lado de unas vías del tren que pasa cada 2-3 horas y hace un gran ruido por eso es que este hotel es baratón porque cuando pasa el tren este cimbra es decir como que sientes una vibración y aparte hace bastante ruido varias veces en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana nos despertaba el tren bueno es un despertador natural pero pues oye que joda no y bueno nos estamos acercando ya al hotel ya nada más falta unos cuantos metros realmente era un hotel chico es un hotel de dos pisos y a pesar de que es de dos pisos tenía elevador supongo que para las personas discapacitadas o en silla de ruedas a mí me sirvió mucho el elevador porque pude subir más rápido el segundo piso, ya que mi cuarto estaba en el segundo piso. Como pueden ver ya me encuentro en el elevador que tarda muchísimo en bajar y en subir. Y nada más son dos pisos. Pero bueno. Al fondo estaba mi cuarto, era el 212. Tuve que compartirlo con otro trabajador que se llama Miguel. Muy buena onda el chavo. Él también es de Guadalajara y como pueden ver esa es mi bicicleta tenía que entrar silenciosamente para no hacer ruido y despertar a los huéspedes quizás había uno que otro dormido pero pues el tren los iba a volver a despertar ¿verdad? y bueno amigos, este, es real, ¿eh? realmente nosotros nos fuimos contratados me gusta cómo hace las cosas Canadá tú puedes venir a trabajar legalmente tienes casi todos los derechos menos votar, pero bueno, pues eso no me importa en estos momentos Miren, para poder entrar al cuarto tenía que usar una tarjeta, no pasó la primera, a ver la segunda, ahora sí ya. Y como pueden ver, pues el cuarto tiene dos camas grandotas, tenía televisión, aire acondicionado, calefacción. Ahí estoy yo, frente al espejo, Dejen hago zoom. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Bueno, así yo hago mis videos, mientras los grabo yo no hablo. Yo hago la narración después, como pueden ver ahí tengo la televisión, había televisión por cable, me traje la bandera de México, traigo a México en mi corazón, no los olvido, había un frigobar, un horno de microondas, realmente no cocinábamos, nada más nos hacíamos unos sándwiches, jugo de naranja, algo muy sencillo. Y bueno, la estancia en el hotel fue muy corta, solamente fueron 15 días, después tenemos que buscar apartamento bueno fue el acuerdo con la cual llegamos con la empresa normalmente las empresas te consiguen alojamiento un mes pero bueno ellos pagaron el vuelo, el permiso de trabajo, etcétera como pueden ver ese es el baño aquí la gente usa muchos extractores en los baños quizás para los malos olores no? para espantar las malas vibras quizás bueno vamos a regresar al cuarto de la televisión a ver qué encontramos por cierto en estos tiempos son los playoffs de la nhl aquí les encanta mucho el hockey aunque los equipos canadienses nunca ganan la copa stanley pero bueno aquí son muy apasionados por el hockey y bueno amigos me despido a de todos ustedes les mando saludos de su amigo daniel que estén muy bien y nos vemos en próximos vídeos adiós